Muy buenas a todos amigos de YouTube. Aquí tenemos la computadora y tenemos nuestro televisor. A veces conectamos nuestro ordenador al televisor y se queda el sonido sonando en nuestro ordenador. Hoy te enseñaré cómo poner que se escuche en tu televisor lo que escuches en tu PC o en tu computadora ya que tenemos nuestros dos dispositivos voy a buscar una carpeta de música para que vean cómo se escucha solo en la computadora y le voy a enseñar cómo se escuche solo en el televisor para pasar esa información ahora se va a escuchar solo en la computadora Anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Es cuanto amigos de YouTube, a este video, hasta la próxima.